otro eh, día me fui a Alaska Porque me faltaba conocer, viste, caí No hay mucho, la verdad Un hotel frío, Un montón de frío El hotel me dijo Salí a recorrer por acá por el hotel Porque te vas a perder, viste Bueno, le dije, salí, me perdí, no encontré Era todo blanco en un momento, no sabía dónde estaba Capaz que así, yo Siempre supe que me iba a morir de una forma medio boluda. De repente encuentro una puerta, corriendo como puedo me meto, un pasillo largo, largo, largo, que lo empiezo a caminar, lo empiezo a caminar. Y a medida que me iba agarrando más calor, viste, dije espectacular. Terminé en remera y canzoncillo y llego del otro lado y hay un guardia de seguridad meditando. Lo vi muy en la suya, digo no le voy a sacar esto, abro la puerta del otro lado y era... Veranito, árboles verdes Hay como toda una muralla y aires acondicionados Puestos en menos 80 Tirando frío para el otro lado Como estaba bastante perdido Después me doy cuenta de que se me estaba acercando un auto volador Frena un tipo, viste Pero una pinta Me lleva ahí a una oficina y me, me, me, me siente y me dice Bueno, tenemos un problema ¿Te habrás dado cuenta de qué pasa? No, no tengo ni idea de Me dice Alaska divide Claro, le digo lo que me dijo es, antes vivíamos todos juntos, nosotros avanzábamos bastante bien y notábamos que había otro grupito que no avanzaba tanto. Le pedías hacer algo y lo prendía a fuego, era, tenían un revuelto de emociones complicado, ¿viste? eran como, nosotros le llamamos los cabezas, o sea ustedes una vuelta a uno de mis ancestros, inventa el hecho de no tener, que sí o sí que tener barba, y se deja unas patillas y un bigote. Y uno de los tuyos lo empezó a cargar, lo empezó a delirar demasiado, ¿viste? Estuvieron toda la noche y el chabón explotó y dijo, basta, juntó a todos, a todos nosotros, y nos vino por acá, Alaska, que Alaska divide. Y hay oído gente de acá que se cruza para allá y, y trata de, de ayudar. Bueno, Einstein acá era la verdad que no, no funcionaba porque era un nivel muy bajo. Así que pudo fabrillar a cancha chica. Entendemos tu situación, pero no te podemos dejar volver porque se nos perjudica a nosotros. No se puede enterar de esto. Entonces... Tenemos una máquina que la estamos terminando de ultimar los detalles, que lo que hace es como borrar la mente. Ay, son recapos, no hace daños cerebrales. Estamos sacándoles. Yo lo que te propongo es que te aguantes acá unos días. Nada, me llevó a dormir a la casa del chabón, viste, ahí estuve parando gratis, estuvo bueno. Le digo, si te tenés que ir a trabajar, anda que yo me quedo tranqui acá. Me dice, no, no, acá no hay, no hay trabajos, no hay deportes, no hay artes tampoco, no tenemos... Nada que descargar nosotros. Eran un toque soberbio. Bueno, está bien, tu civilización es repiola piola. Bancá un toque. Entonces, ¿qué hacen? Le digo, meditamos todo el día. Tenemos meditación grupal, individual, de espalda, acostado. Y me llevan a meditar y no suelo quedarme nunca quieto cuando frené un toque. Me conectaba con la siesta. La verdad que funcionaba todo como un reloj. Era... Eh, no había mugres, no había nada, todo limpito, todo ordenado. Vivían hasta los 170 años porque están comiendo lechuga todo el día. No tienen cara de culo. Eh, no comentario, viste, choto, viste, como hay un pasivo agresivo, tampoco, olvídate. Eh, o sea, leían mentes, tele, tele eh, leían mentes. No me avisaron, me voy a una cita, duré 15 minutos. Porque sí, me, me empecé a meter mucho con las meditaciones, viste. Empecé a indagar adentro mío y dije, tengo que volver. Tengo Que volver a hablar con mi jefe y decirle, me está recagando. Pero bueno, me dijeron que la máquina la seguían cerrando. Y le digo, ¿cuánto daño cerebral es el que hace? Dice, aguantame, aguantame unos días. Esos últimos días ya fueron raro porque me empecé como a embolar fuerte. O sea, se ríen del sol, la mariposa, la huerta. Pero si les decía, como en una meditación me doy cuenta que tengo un primo que me tira caca todo el tiempo bardeando. Y se los cuento así, cagándome de risa y no lo entendían. Me daban abrazos y le digo, no, no, no. Un alcoholcito, unas papitas, una banda, música alta. No me olvidaste. Ya no veía más la hora de la máquina, ¿viste? Me voy a un lado y empiezo como a tirar una piedrita, hacer zapito. Zapito, zapito. Y viene un chabón y me dice, ¿qué haces? Estoy haciendo zapito. El chabón empezó a hacer, la primera vez que hizo le salió re bien. Ya es re molesto. Y le digo... Te apuesto tres manzanas a que lo tiro más largo esto. Y vi que el chabón se le encendió los ojos y me dijo, dale. Y empezamos a jugar. No tardamos mucho en armar el casino. Fue un boom. Si venían a quejarse, probaban jugar y se encendían. estaban Y me empecé a preocupar porque los veía que se soltaban un poquito un botón de la camisa. No regaban la huerta, ¿viste? Y hasta que llegó al punto, llegó a una tragedia. Estaban apostando, lo empujó y le dijo inadecuado. Eso era sin precedente. Se fueron a meditar al toque y hicieron... A meditar. Yo me quedé ahí limpiando un poquito el casino. Y se pararon y me dijeron, bueno, te tenés que ir. Como esté la máquina, te tenés que ir, le digo. Me dice, la verdad que no sabemos por qué tu onda contagia más que la nuestra. Gracias, le digo. No, no es un cumplido. Ah. Y me pusieron todas las camperas, me vendaron los ojos. Me mandaron del otro lado. ¿Estás listo? Sí. Máquina. Y se fueron. Y le salió como el culo porque me querían borrar los últimos 13 días y me acuerdo... Los últimos 13 días y después nada, 13 años para atrás. Tenía 15 años de nuevo, pero sabía que me pasaba y tenía 15 años de nuevo. Es un... Me volví a mi casa y es un bajón. Me preocupo por los granitos, la vida, soy feo. A mis amigos no les entiendo y fui a hablar con unos pibes de 15 y tampoco. O hablan a los pedos. Y amigos, te están macho, no sé si son del norte o qué. Nada más, afeité. Por suerte tengo cara de bebé cuando me afeito, me infiltré en la secundaria, nadie me pidió ningún papel, nadie me preguntó nada. Y empecé un grupo nuevo de amigos, viste, y estando un poco con ellos para empaparme, viste, nos sacamos fotos, mucho toqueteo de pelos, mucha risa nerviosa, estoy tomando nota. Pero hablan, no sé cuándo respiran.